Ya, yeah. estoy sobre entre canadas y frases. Ya, ya, yeah. dice, dice, ya. Yeah. Mira. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Desde Valencia, ok caladas y frases, entre caladas y frases Estoy formando un temor Estoy haciendo las paces con mi interior, ¿sabes? Es elegancia en Valencia lo que hace falta No violencia verbal Que en el rap está muy visto y cansa Estoy cómodo con lo que tengo y sobra Me suda la polla, todo globo Me suda la polla Esta vida te cuesta la vida, pibe O una soga y una silla, tú decides Esto es hip hop Aquí las cosas van al revés ¿eh? Como la ropa de Chris Cross Yeah, yeah. <laughs> Cuando en la ventana del cuarto piso del bloque Soy el sobe cuando algo no me cuadra Cambio de enfoque Las cosas caen por su propio peso, eso lo sé Y el tiempo pasa igual en Casio, Viceroy, Rolex Ya es casi una década prestaba al rap hermano Que respalda las palabras que en su día escribió mi mano Soy el resultado de lo que pasaba antaño La montaña de un grano de arena De 18 otoños Sigo haciendo rap porque no sé hacer otra cosa Todo pasa paso a paso y yo sigo escribiendo en casa Octubre, el hambre y la fiebre del rap suben en octubre lo que planteé. ¿Qué? Quieto nunca estuve, me tomaré un café, retomaré lo que quedó por hacer. Tengo paciencia para volver a empezar, mi vía de escape para desconectar. THC con cervezas en la terraza del bar.